Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurro del Papel. Hoy empezamos este vídeo con un haul de comprita del Black Friday y estos son los dos carritos que compré en Black Friday en mi tienda de arte porque estaban a un precio muy bueno, más barato que en cualquier otro lado que lo no miré. Y ya están montados y os lo enseño, son dorado y color blanco roto. Alguno tiene un defectillo, uno tiene un defectillo, que le habrán dado algún golpe y ha saltado el estante de abajo. Creo que de ese, del estante de abajo ha saltado la pintura. Pero bueno, se le da y, y ya está. Bueno, Pues quería enseñaroslo y aquí lo tenéis. Ahora pasamos a la mesa y os sigo enseñando. Y bueno, ya en la mesa os voy a enseñar qué más cositas compré en el Bright Friday. Hice dos pedidos. Primero hice el de los carritos con unas cuantas cosillas y después volví a repetir porque no tenían una colección y después la vi que la habían traído y ya pues la, la cogí. Bueno, de Craftelier pedí esto, el recogedor de purpurina y de polvo de embossing. Cogí este. También de Craftelier cogí estos que son sentimientos, vienen en español. Y traen unos cuantos porque traen más de una carilla. Vienen en español y vienen en varios colores el fondo. Las letras siempre son negras. Y creo que traen mínimo dos. mínimo dos. Sí, mira, dos, ¿ves? Traen dos, ¿vale? Y las vi que estaban bien de precio y digo bueno, pues las pillo. Compré dos rotuladores Tombow que también es Tombow no, Copy. Que estaban también de oferta y cogí este que es como un rosa coral y este verde, pues como verde Navidad. ¿Veis? Cogí estos dos. Que estaban bien de precio y dije, bueno, pues cada pedido metí uno. ¿Qué más? Ah, también de craftelier, ¿veis? Pillé esto que es para hacer la, las pocket letters, ¿veis? Y pillé un paquetito de esto que traen 10 Que nunca lo, nunca yo Nunca lo pillaba Y los vi que los tenían ellos dije, oh, pues venga, voy a coger uno Que ya casi no me queda Y cogí ¿Qué más? Eh, mira compré Voy a empezar por de, También de ellos Esto Velcro adhesivo En negro Y esto en rosa También de su marca ¿Veis? En negro y rosa Porque blanco sí que lo encuentro Pero en negro y rosa Pues no y esta bueno, pues ya lo tengo. Y así, de ese tamaño, ¿eh? También cogí esto, que es para la pinch, para saber de cuántas pulgadas o cuántos centímetros son las argollas que le ponemos. ¿Ves? Uh -huh. Y supongo que aquí, sí, esta guía de encuadernación para trabajar con anillas, tanto con la de forma clásica como la de espiral. Esta. ¿Vale? También lo pillé de allí, ¿qué más? Eh, pillé estos chipboard que estaban en liquidación, ¿vale? Y que son de carta vela, y pillé estos, que son así. ¿Veis? Por detrás no traen nada, son así. Y creo que eran los últimos que quedaban, las últimas unidades, las tenían ahí. Bien. Cogí esta colección de Vicky butin que también estaba en liquidación, es de 30 por 30, ¿vale? Y trae 24 papeles de flores y algunos de animalitos. Y esto está cerrado. Eh, voy a coger el cute para, para enseñarlo. Bueno, yo creo que se puede abrir. después de abrirlo por el cute, mire, viene como con como, como holgura. Bueno, a ver, a ver, como aquí... Mira, creo que son a doble cara Pero ya habéis visto que no lo he visto Mira, me gustan mucho Estas flores y, y cogí Cuando las vi me gustaron mucho Y dije, pues son Como vintage, también muy bonitos Son a doble cara, Mira la parte de atrás Esta sería otra hoja Que también me gustó Mirad la parte de atrás Esta cuya parte de atrás es esta la verdad es que no sé cuál me gustaba porque esta también me gusta mucho esta pues no está mal pero la de atrás también me gusta mucho estas flores que me gustan por detrás bueno un básico así esta de mariposa que me gustan un montón por detrás flores esto así me recuerda a Grafi. esta que va esta flor ahí en una esquina así por detrás rayas que no está mal tampoco rayas de colores esta que además trae hoja trae seta y traen bambi muy bonita por detrás de flores muy bonita estas con celdillas de colores por detrás de rayas veis me recuerda mucho a Grafi. esto estas ramas parecen esparragueras muy bonitas y por detrás pues bueno, así esta de cámaras de fotos y por detrás pues un día no, no sé se tormenta estas que son la, las tarjetas de proyect y por detrás de las tarjetas de proyect esta que no me gusta nada así que qué bien no me va vale la pena no me gusta esta, también, tarjetas de proyectos grandes o postales, también, grande. Mira la de la polilla, qué bonita es, ¿eh? la de la cámara, mira la de la cámara, es muy bonita. También, esta tampoco es fea, esta, es muy bonita. Las otras dos son más corrientes, y aquí se repetirían, porque esta es igual que esta. Es la misma color, que me voy, vale. Y la de que os he enseñado de las pastales, esta, grande, lleva por detrás esta. También me recuerda un montón a es ¿eh? Un bollo. Y suelta, pues pillé esta, que es la misma que habéis visto. Y alguna más. ¿eh? Bueno, pillé esta de esta colección. Sí. Pillé... el acetato, el acetato, no, el velum. De, mari de las mariposas, creo que trae una pieza así. Mira, trae foil dorado, me gustó mucho. Y por detrás no son feas, parece que están pintadas acuarelas. Son muy bonitas. Esta también es de la misma colección. Pues es esta. Y esta que es de Metropolitan de Carta Vela. No sé por qué la cogí. Algo pensaría yo hacer. Y dije, pues la voy a coger. Y por detrás un básico rosa con corazoncito color crema. Muy bonito. Bueno, a mí me gusta. Tiene la misma cuestión. Pillé los chipboards que vienen así tipo librito. ¿Veis? Mirad. ¿Veis? Que tiene la seta, las flores. Este librito. Por detrás. Así. Es muy, muy bonito. Esta, con el pajarito, la, la polilla. Estos llevan foil dorado, ¿eh? Los papeles habéis visto que no. Pero aquí sí traen foil dorado. Esta que tiene sentimiento Esta, que son, pues, como para pasar la página, no sé, agarradera, etiqueta, ¿vale? Esta... Bueno, ya la estáis viendo también, pues son par de etiquetas. Esta que tiene sentimiento y la última, esta. Un boli, hay una regla, hojita y un ciza, o flechita o... Pues esto, esto es de esta colección, de Vicky Booting. Esto lo voy a poner aquí para llevarlo todo el tiempo. Bien, ¿qué más? Pues ahora pasamos con los chipboard. A ver, no sé qué ha pasado, Se ha, sonado, ha sonado una música. Mira, de Navidad. Creo que también estaban ya, estos también los cogí, son de Cartabela y estaban ya como últimas unidades. Creo, recordáis. Y los cogí, son chipboards. Vale, vienen recortados. ¿Vale? Y creo que eran las últimas unidades. Y dije, bueno, y cogí uno que era precioso Pero cuando fui a pagar ya no estaba bueno, Habían volado Después de cartabela No es este cartabela, sí Este Que se llama la colección a, a ver A ver un Merry Christmas Cogí este Que debe ser de la época del Alcoyano, No sé Y también Mira, viene con, con sus pegatina Que la voy a abrir Carta vela me gusta mucho La verdad que también me gusta mucho Y de... A ver, mira Carta vela me gusta también mucho Son... ¿Ve? Son... Son... pelatina. un momentito Bueno, chicas, os voy a enseñar es que he tenido dos llamadas largas y os voy a enseñar esta colección, que es la de esta, A Very Merry Christmas, ¿vale? Estas son las pegatinas que os las he enseñado antes, pero ahora las vuelvo a enseñar por si acaso. ¡Oh, qué reflejo da la luz! Ahí. Bueno, pues esta... Que voy a enseñar cómo es y lo que trae. Es de 30 x 30 y es esta. Este es el papel que yo os he enseñado antes que compré, que tenía casita Que también lo he comprado suelto. Esta trae un papel de cada ¿eh? No trae más. Es de cartabela y es a doble cara. ¿Veis? Y es muy bonito, pero... Espera, que está del revés. Lo pongo así. ¿Vale? A ver. Esta lo voy a poner así y como esta viene suelta... Pues le puedo dar la vuelta. Mira, trae seis etiquetas y por detrás estrellita y como la estela de Papá Noel o la estela de las estrellitas. Esta. Esta que también son etiquetas, también muy retro. No vintage, esto no es vintage, esto es retro. <ríe> Mira, qué chula. Son muy bonitas y mira, llega hasta ahí abajo Son de distintos tamaños y formas Hay rectangulares, cuadradas, hay apaisadas Creo que son muy, muy bonitas Y por detrás llevan copitos de nieve Me recuerda mucho también a eh, estampería ¡A estampería! ¡Jesús! A ese, sí, a Juan Mercedita A esa que sube <risas> um... Joder A A graphic mm. A graphic 45 Que se me ha metido un pelo en la boca Mira, esta es otra Que también lleva un montón Pues De etiquetas, pero yo creo que Esto no son etiquetas de Project Life, Sino que son adornos para decorar La colección, porque tienen de Distinta, bien de distintos tamaños Y por detrás son pinos de Navidad o arbolitos de Navidad, con distintos adornos, incluso liso, ¿ves? Y, y me gusta muy bien. Mira, esto es para hacer, yo creo que, un calendario de aviento se puede hacer, pero también se puede hacer un álbum de Navidad, porque llega hasta el día 25. Bueno, nosotros faltarían el 30, 31, el 5 y el 6, claro. Pero bueno, está guay. Es que este empieza el 1 de diciembre, 2, 3... Y llega hasta el 25. Por atrás, así, parece un candy bar. De eso, un, un bastón de caramelo. Esto es un papel que se puede tratar como papel o se puede recortar y tratarlo individualmente. ¿Por qué no? ¿Cierto? Y además, esto está guay porque tú lo tratas como un papel. Y si después te sobra un cachito, pues el cachito mismo lo puedes aprovechar como si fuera un sello. A mí me gusta. Tan guay. Y por detrás... Pues, cristales de nieve, incluso parece una rosa de los vientos. Esto. No sé. Esto no, porque esto es más raro, pero esto me parece. Se parecen a los pendientes que yo llevo puesto hoy. Esta. A ver, que os la enseño. Esta. Uh, se parecen a mis pendientes. Que me los quito y os los enseño. Jeje, para que veáis que se parece, que no miento. Ajá. A ver. mira. Sí que se parecen, ¿eh? Estos son mis pendientes. Son muy chiquitines. Ah, que no... Chicas, es que llevo los guantes porque ahora mismo aquí ya hace 9 grados y hace mucho frío. Porque como la casa es tan grande, pues hace mucho frío. Y tenemos la estufa puesta, pero ahora mismo la tenemos arriba. Y yo he puesto esta tarde en la chimenea. Y caldeado un poquito, pero es que es muy grande y claro, hace frío. Tengo los guantes puestos. Mira, pues este es otro, ¿Veis? ¿eh? Que es este. Este, que es bonito, pero lo dibujo demasiado grandote, Uf, no sé, y el mericrima enorme, no sé. Y aquí parece que es un canguro que lleva las letras. Eh, lo... Bueno, es que también hay bolas de navidad, hay la campana, y lo de estos, eh, el... que yo lo veo muy grande. Si lo recorta, no sé, para portada de un álbum o algo, no sé, porque a mí, a mí lo he hallado, no es que me llame mucho la atención. Mirad, la um, rayita en rojo y verde sobre fondo crudo. Esto que son bolas y campanas de Navidad, muy, muy bonito también, muy colorido, muy bonito. Por detrás, lunarito sobre fondo beige y lunarito. La verdad, no sé si son azules, sí, porque negros no son, creo que son azules. Es que la luz distorsiona también. Esto, el trineo con Rudolf, tirando del trineo, 25, today, pero también pone el 11, el 24, el 23, el 3, bueno, pues este. Y por detrás es el la ramita esta, que esto no sé si es muerda o, o hace uno, ¿eh? Esta es la vecina. <risa> Estas, que son otras campanitas de Navidad. Me gustan más las otras que esta Sobre fondo azul No es que sean feas, pero me gusta más el otro Y por detrás, esto sí Esto es acebo En mi tierra No sé si el otro será muérdago Y este Que es la carta La, la, la lista de juguetes Claro, esto es americano Y los niños le piden a Santa, le escriben la carta ¿Vale? La lista De los... ¿Ves? Que está ahí Santa con un saco lleno de regalo y por detrás caramelitos de estos que se parecen a los bastones de chocolate pero son en redondo no sé y después tenemos cristales de nieve sobre fondo azul en beige y por detrás pues esperaros que yo no sé si esta es la letra de un villancico fondo veis y la letra de un villancico en, o de dos o de cuatro, no sé En inglés, en rojo Pero no sé, no sé, lo, no sé lo que pone, si, si me sonara algo Pero no No How many is chicks No Nicolás San Nicolás, son wool Entra por la chimenea, también lo puedo leer Be the chimney with care pero como no sé inglés, no sé pronunciarlo. Algunas cosas se le ven las. Ya se han encargado ellos de meternos en la una coporota. Pero, pero no sé. No, no. En fin, que bueno, por lo menos es español. Y no lo voy a guardar, luego lo guardo. Y esta es la colección de Navidad. Y luego, a cogí esta colección también de vela. Esa es, creo que antigua. Esta es la nueva, ¿veis? Que se llama Shir Christmas Share. Esta eh, es la portada. Y para no hacer ruido que he hecho, pues lo he sacado. Para no hacer ruido. Mira, esta es la de la de para recortar, ¿veis? Por detrás es a doble cara, por detrás lleva madera, ¿veis? Por detrás lleva madera. Esta que también, Estas parecen más de Project Line, aunque son cuadradas. Mira qué mono. ¿Ves? La galleta para Santa. ¿Mm? Santa. Klaus. Is coming to. To. tú To. El tosele tú, ¿no? To tún, no sé. Bueno, la familia. Tradiciones familiares, ¿será? La casa. Ya no traduzco más, porque me equivocaré y voy a meter la pata. Y por detrás va a lista, pero en vez de en vertical, en horizontal, ¿vale? ¿Veis? Esto va así y esto va así. Pero evidentemente a mí me gusta más esto, me gusta mucho. Esta que también trae muchas hojas, ¿eh? De, de etiqueta. Esta es otra... ¿Ves? De etiqueta. Es muy bonita también. Tienen distintos tamaños. ¿Veis? Estas son más chiquitas. Aquí esta es otra. Tienen muchas. El día 25. Merry Christmas. Hot cocoa. Chocolate caliente, ¿no? Merry Christmas and a happy new year. Greetings. Seasons greetings. Bueno, pues esta. Y por detrás <coughs> parece rojo, pero no lo es. Va haciendo un cuadro. Que ahí creo que vaya a ver, no sé, a lo mejor se distingue el cuadro. Este, este que de igual se puede darle uso como un papel entero. Y con lo que nos sobre, pues recortarlo. Porque son etiquetas realmente. Y usarlo, pues pues así, como etiquetita y después por detrás lleva el color de los bastones de caramelo ve muy muy crisma, muy navideño este, que por aquí igual se puede tratar como un papel o como tag individuales chiquitines por detrás llevan árboles de navidad abeto, ¿ves? muy verde y blanco y rojo. Mm. coronas navideñas sobre fondo blanco. Y por detrás un cuadro rojo. Pero este se ve mejor que el otro. ¿Veis? Muy chulo. Este son casitas de jengibre. Hay de dos tipos. Dos tipos, tres. Tres. Mirad. Es muy bonito. Y por detrás cuadrito en verde. Que lo vais a ver. mira, Ahora mismo. Muy chulo. Este. Que viene la Kitchen Night. Que viene... Bueno... Recetas de cocina, porque están los libros ahí de recetas de cocina. Galletas, el amasador, los caramelos, los bastones, el tarro con la, las cucharas de madera. Muy bonito, ¿eh? Y por detrás, verde. Igual que el rojo que os he enseñado antes, pero este es verde. Súper verde. Verde, súper verde. Es el mismo, pero en otro tono, en verde Muy navideño, también muy, muy Christmas. Este es papi. Bueno, Papá Noel, Santa Claus. Y por detrás, en negro, este papel con distintos cristales de nieve en blanco. Que también me parece bonito, la verdad. A mí me gusta. Este Verde, con puntito, un, un verde un poquito más claro. Que no sé si se van a apreciar. Ahí ahí están, sí. Y por detrás son el rojo con cristales de nieve blanco. En vez del negro, en la misma página, ¿veis? Pero con los cristales, pero con el fondo rojo. Pero es la misma página. Este, los mismos cristales. Fondo blanco, rojo y verde. Y por detrás, mira un Fondo rojo Y después las líneas pues Hacen como Como un cuadro que hay en blanco Esto que son sentimientos Que pone Happy Holiday Merry Christmas Bueno, son un sentimientos Una frase entera de sentimientos Y por detrás El acebo ¿Veis? También es muy bonita Esta página Y la de atrás también a mí me gustan las dos y por último viene con sus pegatinas que son todas estas me parece una colección muy dulce nunca mejor dicho me ha gustado mucho y ya os digo que vintage para nada yo creo que es retro pero vintage no aunque bueno retro aquí eh, la kitchen tampoco lleva tanto, tanto tiempo de, en España yo tengo la kitchen Ay, yo antes me dedicaba a repostería postería creativa y, y no hace mucho que, que llego a España Bueno, esto luego lo guardo Porque de esta De cream machine, Sí que cogí varias cositas, Mira, Cogí de extra Cogí esto Que no son bras, son adhesivos Yo me creí que eran bras, Pero no, son adhesivos ¿Veis? Cogí esto Que son puffy adhesivos que la verdad es que son muy bonitos están muy bien hechos mira la kitchen la tarta la casita de jengibre y el árbol de navidad es una preciosidad está muy muy bien hecho muy bien conseguido muy muy bonito de verdad después cogí chisboa estos dos a ver chicas este que es muy bonito Mira, muy bien hecho. Mira, qué bonito. Mira, este árbol de Navidad, el Santa. Muy bonito. ¿Por estos son chivoas. <coughs> Perdón. Y estos chivoas también, que también son muy bonitos, la verdad. Porque vamos a decir que no. ¿Veis? Son muy bonitos. Y esto, pues, no solamente vale para decorar el árbol, es que vale para decorar cualquier cosita. Son adhesivos. No, no sé yo si sería adhesivo o no. A ver si lo ponen aquí. Van en América, la crisma. No pone que sean adhesivos. Es que por atrás no parece que sean adhesivos. Pero son muy gordos y son muy bonitos. No tan gordos como los de tampería pero son muy bonitos. Y por último de esta colección, enseñaros que cogí el libro de pegatina que trae un mogollón de pegatinas. Voy a abrirlo, que viene cerrado. Trae 16 páginas ¿eh? de pegatinas. Pero como ya os digo, luego las pegatinas, aunque no usemos esos papeles, lo podemos usar para hacer nuestras propias invenciones y pegarle pegatinas. ¿Veis? Mira. Es precioso, la verdad. Y son gorditos, ¿eh? Mira. Paso para enseñaros más. Mira. Son muy bonitos. Y gordo Mira No me digáis que este tarro de aquí Es precioso Sentimiento Muy bonito Mira Pero yo no sé si trae dos de cada A ver ¿eh? Que puede ser No No Pues hay algunos yo creo que Es que Este árbol No, es distinto Que creí que era el mismo Pero no Es muy bonito, eh me gusta mucho Está muy bien Aquí veo un abecedario Fondo rojo, letras blancas Mayúsculas y minúsculas ¿Veis? ¿Eh? Mirad, más Pegatina El peso es una pasada de chulo Es muy bonito Mirad, a ver si puedo Es que es duro otro, esto es de distintos tamaños, muy bonito. Uh -huh. Mirad, este, que va así, ¿veis? Son tiras, muy muy chulas también. Botones, ahí abajo. Mirad, otro. Este yo creo que, a ver si se repite, no es que yo quiera que se repita, pero... Sí, y ya traen dos de cada, ¿eh? Y aquí se volvería a repetir. Pues esta colección la cogí casi enterita. Después voy a enseñar que cogí esta bolsa y que Estas son tejas, tejas hechas de barro. Me las mandaron muy bien. Mirad, me las mandaron en una caja aparte en esta cajita, ¿ves? Y con esto para que no diera golpes, me la mandaron bien, porque son de, de barro, ¿vale? Y la quiero para hacer un techo en una casita. Y ya por último, lo que compré fue esta colección que estaba agotada en todos lados, que es de Magic Hall, se llama Parasol. Y yo le compré eh, a, a Rocío, le compré todo lo extra y la colección no la tenía. Y cuando compré la colección, la, la tenía Rocío. Bueno, la paso a enseñaros rápidamente porque supongo que esta, pues ya la conoceréis. Lacito. Puntito. Por cierto, esta venía abierta, ¿eh? no venía con los clips. Flores. Máquinas de distinto tipo. Máquinas de fotos. Rayita. Fondos negros, flores blancas. Este. Y ahora viene una de Bambi, ciervo y conejo. Esta vale también para Pascua, ¿eh? La verdad es que son. Esta. Y bueno, es como una hoja de factura. Esta. Otras veces me gusta más. Yo la veo muy pastelito esta. Pero a mí me gustan más los colores más vivos. Bueno, esta. Muy bonita. De corazones, fondo rosa, corazones blancos. Esta de rayita. Esta de paloma. En distintas facturas. A ver qué bueno. más gato con guante no caza conejos ya lo he dicho mira esto parece mmm, mosaico baldocine esta de flores esta que es un remix para recortar esta es muy bonita que no se está viendo bien ahí Mira esa es muy bonita esta casa también muy bonita y esta más flores esta que es abstracta ¿Qué más esta de limones. Esta. Ahora viene una de sellos. ¿Ve? Otra de flores. Otra de ramitas. Y flores chiquititas. Era un neque a la cámara. Pero es que. A ver. Esta también muy chula. Son tag y tarjeta de proyectos. Todo esto son tag. Y estas son tarjetas de proyectos. Estas se pueden cortar por separado. Esta. Muy bonita también. Ahora viene esta del lazo. Que puede ser la primera. A ver. No. Pues no. no. Pues no. Esta. Esta es un básico. Esta es muy bonita. Ahora otra vez viene el tiburillo este, pues esta es la misma, así que sí se tiene que repetir. Claro que sí. ¿Veis? Sí, ya se repite. Lo pasa que yo, pues lo habré puesto en otro lado. Esta me empieza a Sí, sí, pero está aquí. Está desordenada, pero sí. ¿Veis? Porque esa que os estoy enseñando es esta. Y ya, pues se repiten todas Y ya está Y cuando cuando yo, antes de irme la otra vez Yo mandé a pedir, porque no tenía aquí ah, de Aliexpress imanes Y esto fue lo que me ha llegado Estos es imanes Uno son, mirad que chiquitito Estos de Aliexpress y, y de los que son un poquito más Bueno, tranquila De los que son un poquito más grandes Pues apenas si vienen 10, creo, no vienen más No sé chiquititos vienen una pila pero los grandes pff, vienen muy poquito bueno son muy planitosos sí que creo pues, que okay, eso es ¿eh? porque están ahí todos pegados no creo que se hayan despegado los grandes pues ya está chicas esta ha sido mi compra en Black Friday en realidad de Black Friday eran los carritos Ah, perdón y perdón que es que por la compra en el Black Friday que ya lo he visto que la han enseñado muchísimas o sea que esta gente es esto que dicen que es un escritorio, es un escritorio, un, un, un beso de escritorio, para ordenar. Clasificado de escritorio, ¿veis? Y aquí creo que lleva como un cajón. Es que es así, ¿veis? El craftelier, aquí lleva como un cajón. y lleva como un cajón. ¿Sabes qué estoy buscando? Pues sí, que lo tenía ahora mismo en la mano, lo esto, los imanes que van a ir aquí guardas. Los ¿veis? Esto, que es lo que me han regalado. Y ya está, realmente yo, esto y esto, esto y esto y el copy verde fue un pedido, ¿vale? Esto fue un pedido, que fue el segundo pedido, que me pilló todavía en el que decía que, bueno, que ya lo vamos a quitar, pero todavía no lo hemos quitado, ¿verdad, Friday? Y entonces entro dentro de Black Friday. Pero realmente mi compra, mi compra... Esto fue posterior. Mi compra, mi compra del Black Friday. Eh, son los dos carros y todo lo que os he enseñado antes. Pues nada, chicas. Eh, espero que os hayan gustado. Y si os interesa algo, podéis pasar por allí. Porque en enero vuelven a vuelven las rebajas Y mi marido me dice que enseñe cómo estoy vestida porque yo ni en Málaga, ni en Melilla ni en Cádiz yo nunca me he visto de invierno siempre siempre tengo calor y aquí estoy ahora mismo en la comarca en, Oana, en la alpujarra y podéis ver de qué quizá de que quizá estoy vestida el gorro me lo dejo hasta para dormir porque se me enfrían las orejas y tengo los guantes y esto y jersey de cuello alto hacía Años que yo no me ponía José de cuello alto. Y hoy lo llevo puesto. Chicas, es que me hace muy fea este gorro. <ríe> Pero lo llevo puesto porque eh, ya sabéis que el noventa y tantos por ciento del calor corporal se evapora por la cabeza. Y entonces, pues, para no coger frío, pues me hecho aquí mira, el moño. El moño, que ya me lo he hecho esta mañana y ya. <ríe> y lo llevo puesto aquí. Es verdad que no estoy muy mona, pero oye, ando yo caliente, pues reíase a la gente. Os dejo. Oye, supongo yo, supongo no, sé de buena tinta que antes de Navidad no me va a dar tiempo a editar el vídeo y subir este vídeo. Pero a lo mejor antes de Nochevieja o antes de Reyes lo ve. Aunque ahora los vídeos míos, la verdad es que ni aunque ponga de Teddy, tiene muy poquitas visualizaciones. Bueno. Esto va por racha. Eh, es verdad que también estoy más, dedicándole más tiempo a Instagram y al canal... Eh, al canal? En Instagram se llaman perfiles, ¿no? Y al perfil de, de aquí, de Riven del Scrap, porque necesito un, necesita un, un empujón y bueno, y que vayáis viendo cómo se va desarrollando y se va creando Rivendel del Scrap y entonces subo mucho Reel allí. ¿Qué pasa? Que me parece que YouTube eh, con Instagram y yo creo que no enseñaré mis vídeos habrá dicho ni que las zurfa. Bueno, pues nada más. Eh, espero que os haya gustado. Si lo veis mmm, para... An antes de Navidad seguro que no. Si lo veis para final de año pues os deseo un final de año muy feliz, una feliz entrada de año 2023, donde todos nuestros sueños se vean los buenos, cumplidos, y si lo veis para reyes, pues espero que os llenen los reyes las me la mesas, las camas, los zapatos de chuche, escraperes en escrapea, que también están bien ricas. Y lo dicho, besos para todas, cuidaros y hasta la próxima. ¡Chao! Esto es que lo tengo así porque puedo manejar móvil. Y después estos son del Teddy, de, de los cajones de todo a pelón. ¿Que salgo a la calle y hace mucho frío? Pues, tiene aquí un botoncillo, que esto ya lo conoceréis, pero yo como si tal cateta. ¿Veis? ya está así. Bueno, chicas, lo dicho.